Para crear un blog, lo primero que tenemos que hacer es acceder con una cuenta de, de Gmail o una cuenta de Google Apps, si queremos crearlo con Blogger, que es una herramienta muy sencilla que además nos permite crear un blog como si fuera un sitio web con blog de una forma muy fácil. Bien, accedemos a la página blogger.com con dos Gs. Y si no hemos accedido con una cuenta de Google, pues nos pedirá que accedamos. Si hacéis login previamente, pues ya estará. Bien, si hemos creado ya tenemos algún blog creado, pues lo que nos aparecerá es el último, será el último blog en el que hemos trabajado. Y si no, nos permitirá crear un blog nuevo. Si ya tenemos alguno creado y queremos crear uno nuevo, pues pinchamos en el desplegable de blogs y elegimos nuevo blog. Bien, el título... que será lo que aparecerá arriba del todo. Y tenemos que buscar una dirección que no exista todavía, eh, lo cual no siempre es fácil, pero bueno. A lo que le añade blogspot.com. Bueno, pues este existe. Como es uno de prueba, lo que voy a hacer es añadirle aquí detrás unas zetas. Y este seguro que no existe. Y luego lo borraré por si alguien quisiera reutilizarlo para no generar ponzoña. Voy a elegir la plantilla sencilla que es bastante versátil, eh, es simple y no tiene demasiadas virguerías y permite pues hacer cosas eh, bastante prácticas. Luego se le podrá cambiar el color de naranja a otro tipo de color eh, y bueno le vamos a cambiar el diseño también para que se parezca más a un sitio web. Bueno.